Nosotros, eh, descubrir algo nuevo, Un ¿no? al cambio con una persona que viene de otro país eh, y darnos cuenta de que, como decían en la reunión hace un rato, no somos tan diferentes. Fue toda una decisión a nivel familiar porque en un principio había muchos, muchos temores, muchas dudas. No dejaba de ser alguien extraño que iba a estar este, todos los días conviviendo en nuestra casa, con nosotros. Este, durmiendo en nuestra casa, entonces como que... Pero nuestra hija estaba tan entusiasmada que decidimos tirarnos al agua. Estamos muy contentos de haberlo hecho porque ahora nunca sentimos la invasión, nunca nos sentimos incómodos con ella. Um, it was a life-changing experience because I got to have the opportunity to exchange cultures and have another family which I deeply love and I got to know them and I feel like I've known them forever and I've only been with them for three weeks and now that it's our last day with my family, um, I'm already making plans to come back. When she we received a package the house y vi como que un pequeño regalo para cada uno de cosas que ella había observado que nosotros hacíamos. un gesto muy lindo porque no era el regalo en sí, sino el hecho de cómo había prestado atención a todas las cosas que nosotros hacíamos y que nos gustaban. Estando aquí con la familia de Barcelona he visto mucho de lo que yo quiero tener con mi familia, porque en los Estados Unidos es una cultura diferente. Las familias de aquí en general son mucho más unidas y he visto aquí un, un espejo o un ejemplo de la familia que yo La familia de es asombroso. Y no puedo ser más agradecida de tenerlos como familia y tan agradecida y tan feliz por esta experiencia. No podría haber pedido nada mejor. Nos muestra como pico como familia y vemos nuestros aciertos y nuestros errores, este, pero fue precioso. Vivíamos con mis papás. Y, este, y también se creó como un lazo muy fuerte ahí con mis padres porque enseguida la adoptaron como otra nieta pero una experiencia de todo punto de vista positiva A nosotros no nos dejó más que, más que cosas positivas este, bueno, la prueba es que está de vuelta acá, ¿no? Así que... Nos queda un integrante más en la familia y otra familia extendida porque realmente es la primera vez que conversamos con su madre, conversamos con su padre interactuamos con el hermano y realmente somos una familia extendida en dos ciudades ahora. Está bueno lanzarse, está bueno probar cosas nuevas, eh, abrir los brazos y recibir a alguien. I'm bringing back another family. I, I've gained another, another family. So that's something a lot of people don't have the opportunity to do. And it's awesome. <laughs>